Bueno, aprovecharé esta instancia para mostrarles cómo hago las miniaturas para mis videos. En esta ocasión, cambiaré la miniatura de un video antiguo. Porque seamos honestos, ¿harían clic en esto? Yo sé que no, y es que realmente no entrega nada de información. Solo es una pistola médica, nada más. Realmente no entrega nada de información con respecto a qué hay en el video o de qué se trata. Así que tengo fe de que podemos convertir esto en algo ligeramente interesante. Necesito aclarar eso, sí que esto no es para nada un tutorial ni nada por el estilo. La verdad es que me falta demasiado por aprender este programa. Digamos que no es tan amable con, con el usuario SFM. Según Steam, he usado este software alrededor de 40 horas. Suena mucho, pero en realidad se hace muy corto el tiempo. Acá pueden ver cómo tomo referencias del video. Ya que necesito guiarme para la ropa, el escenario... Cualquier cosa que me pueda ayudar para eh, tomar elementos que quizá puedan ser interesantes. Y aquí podemos ver que tenemos problemas encontrando la Panic Attack, ya que no tiene ese nombre en el programa. Por alguna razón se llama Trench Gun. ¿Cómo iba a saber yo? <ríe> Ni idea. <ríe> Por suerte la comunidad de CFM es bastante abierta con respecto a ayudar a otras personas. Siempre que necesito ayuda, googleo algo y aparece un artículo o qué sé yo, en Steam obviamente. Acá lo encajamos y tratamos de que se vea un poco interesante Una pose, viendo la luz o tomando en consideración que quizás queremos que se vea el mapa, quizás Según yo, lo importante es que entregue mucha información Más allá de verlo como una forma para atraer gente Yo lo veo como... como hacer la portada de un libro, de un álbum Yo lo veo como si fuese el reflejo del video Aquí viene el segundo problema y es el que me tomó más tiempo en arreglar Entre comillas Quiero ponerle una skin a la pánica Quizás muchos de ustedes lo habrán notado, pero a mí me encantan las skins Como pueden ver, el archivo lo obtuve fácilmente Pero el problema está en que no... Nunca supe cómo poner la skin a la, a la arma O sea, en otros videos me ha resultado Claro Hay unos que me resulta, en otros que está como medio roto Y en este básicamente no me resultó No existía la carpeta, bueno Es bastante extraño A veces SFM es como bastante complicado con el usuario. Bueno, ya lo dijía. En este caso busqué tutoriales o cualquier tipo de ayuda y lo único que pensaba era ¿por qué le resulta? <risa> y a mí no. <risa> Me voy a volver loco. Es bastante confuso, no les voy a mentir. Así que después de intentarlo varias veces y que no funcionara, probé con otro pose. Traté de no depender de la panic attack. Suena lo más lógico por ahora. Tampoco es algo que te tiene que detener. No digo que está bien rendirse así fácilmente, pero si puedo hacer una forma distinta, ¿por qué no? Así que cambiemos la idea. En este punto pienso que lo más importante es ser creativo. Así que hagamos algo interesante. Pongámonos a pensar, ¿de qué se trata esto? O ¿cuáles son los elementos más importantes? Por ejemplo acá, el elemento central es la uber. Podemos ver qué hacemos con eso. Así que me dije, ¿eh? ¿Por qué no ponemos pistolas médicas a lo loco? <risas> quizás grandes, chicas, o, o muchas, o quizás de fondo. En este caso lo hice bastante extraño Puse una como si fuese un respaldo o... o... qué sé yo, no sé cómo explicarlo Es bastante extraño Pero por alguna razón funciona Además en este punto me pongo a pensar eh, no es un video tan serio O sea, <risa> básicamente nos reímos todo el rato Así que... ¿Por qué no hacer algo extraño así? Que llame mucho la atención Se me ocurrió esta forma de abanico Por lo que quedé bastante conforme Ah, y sobre las cámaras Tenemos dos cámaras acá una que es para eh, guiarnos, como por ejemplo, poder acercarnos y modificar las pistolas médicas, por ejemplo. Y por el otro lado teníamos la cámara final, que es cómo se vería realmente la imagen final. El último paso en SFM es eh, ajustar las capas con la cámara. Hay muchas opciones en donde yo no tengo idea de lo que hace, así que lo googleo y listo. Y por último se exporta. Y procedemos a entrar a Photoshop. Siento que hay tres herramientas importantes en Photoshop El contraste, que no es tan importante La saturación, que hace que los colores sean más intensos Y el más, pero más importante, en mi opinión Es el color de balance Porque, por ejemplo, si le doy alta saturación Se va a ver simplemente como una mancha roja o mancha azul Nada más que eso Si es que aprendo más cosas, quizás surgen más cosas, no sé <risa> La cuestión es simplemente jugar con esas tres cosas y listo, y ahora lo subimos. Como ven, he tomado mucho tiempo en esto. Muchas personas expertas le tomaría 10 minutos. Incluso en animaciones, les tomaría mucho menos tiempo. Pero siento que es importante no compararse y, y aprender a un ritmo propio. Espero que le haya gustado. Chao.